Then secondly, change your attitudes. En segundo lugar, cambiar la actitud. La actitud es, he venido a este mundo y he venido aquí a disfrutar de la vida. This is the attitude. Esto es la actitud. That that, uh, now your body feels you're it. Esto quiere decir, ahora yo me siento cómodo, mi cuerpo se siente cómodo, lo estoy disfrutando. If some part of your body is not comfortable, the <coughs> uh, consciousness also needs to enjoy it. Mismo si hay una zona del cuerpo que me está cómoda, la conciencia tiene que disfrutar. Yes. Porque como humanos siempre vamos a tener algunas zonas que van a sentirse más cómodas, otras más incómodas y todo es relativo. We like a comfortable feeling. But if there is something uncomfortable, we also need to accept and also have an attitude to enjoy it. Uh, if you put it in some place, it's painful. Usually, We hate it. We don't like it. We fight. Si algún lugar del cuerpo es doloroso, tú no lo detestas, no te gusta. Yes, yes, they <laughs> ah, don't like it. That's an uh, attitude. Then can an attitude make a conflict in our body, make a conflict, make a fear in our consciousness. Y después esta actitud, uh, Va a crear problemas en tu cuerpo, va a crear problemas en la conciencia. En uh, este estado el dolor es el que va a controlar el estado de la conciencia. <coughs> if you change now, if you, you feel you form a new habit, or you feel some places pain. I look at the pain, the pain is an another kind of feeling, I also experience it, enjoy it. Va a you start to accept your body situation in the present moment. Mm -hmm. Todo comienza por aceptar el estado del cuerpo en el momento presente. When accept, really accept your body inside, like uncomfortable feeling, all problems is a big change. You will have a big change. Cuando realmente aceptamos los <coughs> problemas, la incomodidad en el cuerpo pero los dejamos ir, el cuerpo empieza a transformarse, empieza a cambiar. En uh, chino chikong, accidents, okay. <coughs> accidents not mean that ah, you catch the problems, you fix the problem there. En chino chikong no quiere decir que vamos a esconder el problema, porque esto va a ser que fijarlo en un lugar. Uh, you see the problem is there. Uh, you feel it, it's very nice, feel really. it. <laughs> it's painful, okay, good. At the same time, you also can give information. Mm. You practice your body, let it change. Entonces, hay un lugar que hace mal, es doloroso. Tú disfrutas del dolor y esto va a crear un cambio a ese nivel, a ese lugar. Acceptance and change that place, change that problem. You need to come back together. Acceptance y cambiar el problema se mezclan yeah. means that no fear on it, you can face it. It's a reality. But the next moment, next second, it's change aceptar es que tú no tienes miedo del problema tú lo, tú lo recibes y esto es lo que crea la transformación <tose>